Previo al vendaje utilizaremos un tubular no compresivo. Ahora haremos una, una tira larga en cresta tibial doblando en empeine. Con doblar en empeine sería suficiente, no haría falta hacer doble en la cresta tibial. Recordar vendar en 90 grados y antes de ponernos a dar vueltas habría que proteger polmineses óseas y tendinosas. Como se ve en la imagen, con algodón o con descarga. esto lo que haremos es un anclaje en el medio del empeine porque ahí es donde nos aseguraremos que el, el vendaje siempre se adaptará a cualquier pie entonces una vez hecho este anclaje en el empeine en el circular vamos subimos en, hacia arriba, hacia el primer mareolo en diagonal pasamos recto hacia el otro maleolo y una vez hecho eso nos iremos hacia una vuelta circular en la base del talón Así mismo, siempre tensando y evitando que quede arrugas. Una segunda vuelta que haremos en la inserción del tendón de Aquiles. Ahí, entonces ya tenemos dos vueltas hechas en el pie y tenemos un buen amallado. Ya solo nos quedaría subir en una sola pasión que deseemos, hacia arriba, hasta dos dedos de hueco complítico. Una vez finalizado el vendaje nos quedaría la base de los dedos, que esto varía según pues, el tamaño del pie. Por eso es este vendaje lo empezamos ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer es estirar bien la venda de algodón para deformarla y adaptarla exactamente al tamaño que queramos colocar. Entonces así minimiz minimizamos la cantidad de algodón que colocamos en el pie.